¿Debo realmente comprar la casa hecha o me sale mejor construirla? No se lo pierdan. Hola, soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en República Dominicana. Recuerden que pueden dejar sus comentarios a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Muy bien, muchas veces estamos en Estados Unidos, estamos en Puerto Rico, estamos en España, okay? estamos en Alabama y queremos adquirir una propiedad, queremos comprar aquí una casa, pero no sabemos si nos sale mejor construirla o nos sale mejor comprarla ya hecha. Entramos en Internet vemos algunas propiedades que están a la venta vemos algunos terrenos y comenzamos con pagar precios muchas de esas casas que vemos quizás son muy caras para nuestro presupuesto y hay otras que están en nuestro presupuesto pero a lo mejor no nos gustan tanto porque no tienen un concepto abierto porque no son diseños modernos o porque sencillamente tienen mucho pasillo y se genera un laberinto y, y tenemos el dilema de cuánto realmente nos podía costar construir en ese dilema le preguntamos a un amigo, le preguntamos a un primo, le preguntamos a un conocido constructor, le decimos, ¿cuánto puede costar esta casa? o en cuánto usted me puede construir esa casa. Él rápidamente le da una respuesta, ah, yo se la puedo hacer en 10 pesos, por ejemplo. Ok, en 10 pesos, pero ¿cuánto blog realmente usted necesitaría? Y él le dice, yo no sé. Entonces, si no.. Podemos saber la cantidad de blogs que tiene la casa, como sabemos que cuesta de 10 pesos. De eso se trata el video de hoy. Muchas veces estos precios son alzados, son precios más o menos que están fundamentados específicamente en nada. Entonces, cuando tomamos una decisión en base a estos números, okay, nos damos cuenta que después aparecen sorpresas. Que ya en el proceso de construcción me dicen Bueno, yo no pensaba, yo calculé mal no me dijeron Y si pensamos con un presupuesto de 10 Pues terminamos con un presupuesto de 15 Entonces eso es una mala práctica que es lo ideal? Bueno, si queremos realmente saber Si es mejor comprar o construir Debemos mandar a hacer un estimado de costo De todas las cosas que vamos a necesitar Tanto de la cantidad de material como de la cantidad de mano de obra y también de los adicionales que son los permisos que necesitamos para la construcción, los planos, estudios de suelo y los impuestos. Con este paquete sí podemos tener una idea real al precio de hoy y según la zona. Cuando digo según la zona es porque lógicamente lo que cuesta un blog en Santo Domingo no es lo que cuesta un blog en Puerto Plata, o lo que cuesta un blog en Santiago, o lo que cuesta un blog en Punta Cana, Bávaro. Hay cierta diferencia porque no todos los pilotos fabricantes se encuentran en todas las ciudades, en todos los pueblos. Algunos se van a transportar, otros no. Entonces, en función a eso, hay que preparar un esquema. También, según el pueblo, si estamos por ejemplo en Santiago, el municipio de Santiago tiene condiciones y leyes de construcción diferentes a las que se encuentran en Ubero Alto, diferente a las que se encuentran en Punta Cana o a la que se encuentran en, en, aquí en Baní. Por eso cada municipio se rige por unas leyes y nosotros tenemos que adaptar el proyecto a esas leyes. Por ejemplo, un caso muy particular. En Santo Domingo, ¿okay? el suelo tiene una consistencia sísmica de 0.25, lo que se llama zona 1. Al tener 0.25, la responsabilidad estructural del acero es menor. Normalmente las construcciones con acero en Santo Domingo son más bajitas gastan menos en esa partida, pero en la zona norte del país, esa parte que se encuentra, la Samaná, Puerto Plata, Ouro Alto, Punta Cana, esa parte, es zona 2, donde en esa zona pasa de 0.25 a 0.75 la resistencia sísmicas. Eso quiere decir que allá vamos a tener que tener que usar más cero en lo que tiene que ver con el tema de las fundaciones. Esto hace que el método de construcción que normalmente se calcula, puede es diferente ok por eso es importante adaptar el presupuesto a la zona conjuntamente con las otras cualidades que tienen que ver por ejemplo con la mano de obra una mano de obra de un sistema placing en puerto plata o en santiago no es lo mismo que en baní o en república dominicana tienen cierta diferencia pero en esas pequeñas diferencias en esos pequeños detalles es que realmente podemos tener un precio un estimado muy real al momento de calcular la salida por ejemplo muchas veces me dice eh, calderón vi esta casa en internet me gustó pero no me gustó mucho el, el precio qué podemos hacer vamos a evaluarla. entonces qué hacemos si esa casa ustedes me dicen bueno calderón es una casa de dos, de dos niveles donde tiene tres habitaciones arriba y una abajo tenemos un máster que tiene su walking un baño tenemos otro baño mixto para las otras habitaciones un baño de visita tenemos una cocina concepto abierto que se conecta con el comedor y con la terraza y tenemos un futuro espacio en el patio para hacer un área social en una segunda etapa una piscina una marquesina doble con esas cualidades con esas cantidades de ambiente ¿okay? podemos calcular exactamente la medida de cada uno si sabemos que un baño tiene 1.60 x 210 a una altura de 265 pues ya tenemos datos para calcular qué cantidad de material de bloque, de cemento, de varilla, de baldosa, de pintura, de sabaleta, de techo, se utiliza para ese ambiente. Igual cuando tenemos una habitación que puede rondar entre los 3.20 y los 4.50, ¿qué cantidad de uso de suelo tiene ese bloque de 0.20? Okay, ¿Cuál cuál va a ser el perímetro de esa habitación? ¿Cuál va a ser el metro cuadrado por, por paredes para poder calcular el mortero, las pintura y los revestimientos? ¿Cuánto vamos a tener de cúbico para calcular el concreto armado que va a necesitar esa habitación? Y en función de cada uno de los ambientes, a la marquesina, a la piscina, a la cisterna, al séptico, vamos a tener una volumetría exacta. Esa volumetría nos va a dar cantidades y con esa cantidad de vamos a analizar el costo. Por ejemplo, en un metro cuadrado de pared tenemos una partida que tiene que ver con la cantidad de bloques. Por cada metro cuadrado tenemos 13 bloques. Realmente no son 13 bloques, son 12.5 bloques Porque hay uno que va ¿hmm? en peralte, se, se corta para conectarse con el otro Entonces, esa relación de costo también nos da que vamos a tener una capa de mortero ¿okay? Que vamos a tener una capa de pintura y que vamos a tener una capa de acero Estas partidas se calculan y tenemos un estimado real, muy aproximado a la realidad Cuando digo muy aproximado, porque hay condiciones que no vamos a tener en el terreno todavía no sabemos qué hay abajo del terreno. Tenemos que hacer un estudio de suelo para ver a qué profundidad ya tenemos la capa de roca y sabiendo esa profundidad, si sí podemos calcular exactamente la cantidad de metros cúbicos que vamos a usar para los cimientos. En caso de que sea platea, en caso de que sea zapata, en caso de que sea vía rostra, la que usemos. Pero, eso ya lo vamos a tener cuando tengamos ya definido un proyecto en esta etapa lo que buscamos es hacer una evaluación de la casa hacer algo sin poder invertir mucho sin gastar mucho tiempo y dinero que nos ayude a nosotros a decidir si nos conviene más hacer la casa o si realmente nos sale mucho mejor construir una casa con un concepto abierto una casa personalizada en función a lo que siempre hemos estado necesitando por ejemplo esta casa que ustedes ven aquí atrás, okay, es una casa que nos mandó un cliente, una casa que le encontró por internet y a él le gustaría hacer una aquí similar, okay, le gustaría hacer una aquí en Santiago ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros vemos la casa, evaluamos la cantidad de áreas que tiene de metro cuadrado real evaluamos la configuración que él quiere, si tiene tres habitaciones, una habitación abajo para los, para los padres una 3 para los niños, y así la vamos contabilizando las medidas y hacemos un estimado de costo para Santiago o hacemos un estimado de costo para abaní y preparamos un estimado. En donde, en ese estimado, si ya él sabe que esta casa, fíjense la sala, fíjense en el comedor, fíjense en la sala de contundente, normalmente puede, puede lograrse construir con menos dinero. Si la casa no la estamos forzando en 10 pesos, por ejemplo, una casa como esta en 10 pesos, por un ejemplo, es muy probable que la consigamos construir mucho más barato de ahí. Y ahí está la ventaja. Estas son cosas que nos pueden ayudar, okay? Estas son cosas que nos pueden realmente encaminar a poder, a tener nuestro deseo de tener una casa moderna, concepto abierto en, en, en nuestro país, en la República Dominicana, ¿ok? Para cuando vengamos de vacaciones. ¿Mm? para cuando pasemos una navidad aquí en un diciembre podamos tener toda la familia para que también podamos tener un espacio de family room separado por ejemplo del primer piso o una futura área que en el futuro podemos construir una piscina para 6 o 8 personas estas cosas nos ayudan a poder tener un precio real y sabiendo un precio real pues podemos tomar una buena decisión ok en este sentido Vamos a ir adaptando después la casa al terreno que ubiquemos. El terreno también va a tener muchas condiciones, ¿okay? Entre dos terrenos podemos evaluar muchas cosas. No tan solo el tamaño del terreno, sino cuánto vamos a usar ese terreno. Si tenemos, si tenemos un terreno de mil metros, podemos decir, bueno, vamos a usar 800 metros para nosotros, 300 metros para, perdón, 500 metros para nosotros, 300 metros para hacer una asociación una piscina y 200 para otra cosa. ¿Okay? que podemos tener un garaje más grande, que podemos tener otro apartamento, que podemos tener realmente un espacio para sembrar o para otro tipo de actividad. Lo podemos distribuir y aprovechar a favor. Ok, en este reino vamos a ver también qué tenemos al frente, qué tenemos atrás, qué tenemos en los lados. Cómo podemos aprovechar esos recursos para aprovechar para el proyecto. Todo buscando la manera de que el proyecto salga más barato. Cuando digo barato es que podamos lograr la misma cantidad evitando el desperdicio de material ¿ok? sin descuidar el nivel de dignidad el nivel de modernidad y el nivel de calidad de la casa ¿ok? en ese sentido si sí podemos tener ventajas si se fijan en esta casa es la misma cantidad de bloques que puede utilizar una casa normal lo que pasa es que en la distribución del material la distribución de los elementos le dan otra concepción a la casa y el nivel de percepción que tenemos nosotros frente a estos espacios sube nuestro nivel de calidad. Por eso hay casas como esta que se sienten más amplias, que se sienten más cálidas, que realmente se ven muchísimo mejor, ¿ok? Y los espacios funcionan. Pero estamos usando la misma cantidad de blo, la misma cantidad de varilla la misma cantidad de baldosa y la misma cantidad de mortero y medio armado que en una casa tradicional en donde no se tomó en cuenta todos estos factores hace más o menos 60 o 70 años los conceptos de casa se manejaban de una forma muy diferente a lo que se manejan ahora había mucho desperdicio de material había muchas filtraciones porque había mucho nivel de inundación en las casas porque son elementos que no se tomaban en cuenta a nivel de proyectar entonces la casa costaba un precio y después se duplicaba porque había que hacer mucho adicional. En el, al momento, hoy, al sol de hoy, tenemos la gracia de que nuestro país disfruta de uno de los mejores climas. Esto nos es da oportunidad de poder construir en diferentes zonas y que como el país tan pequeño no es como Estados Unidos o como Europa, que cualquier distancia de un punto a otro son 10, 15 horas, eso ustedes lo saben. Aquí, de un sitio a otro, podemos llegar en 2, 3 horas. Eso facilita, ¿ok? A que se puedan hacer diferentes construcciones con diferentes suplidores y podamos lograr tener un mejor precio. Entonces, la invitación de este video es realmente a antes de tomar una decisión evaluar cuánto me costaría a mí construirla, cómo yo puedo construirla de forma personalizada, con un concepto abierto, moderno, para yo realmente disfrutar de esa inversión donde vamos a estar 10, 20, 30. Dios lo quiere así 40, 60 años. Si les gustó el video de hoy, por favor lo pueden compartir. Me pueden inscribir ahora a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp.